Museo Arqueológico de los Menires, en el Mollar. Hemos vuelto a recorrerlo en la mañana de hoy. Parte de la historia ¿no? de, de los valles, de los pueblos originarios. Al frente de la plaza principal. Justiniano Fría Silva de El Moyar, ¿no? Aquí estamos. Siempre que venimos por acá visitamos este hermoso museo arqueológico que como podrán ver cuenta con una cantidad de piezas importantes. ...que han sido cuidadosamente seleccionadas... ...y después trasladadas aquí... ...a este lugar que se lo denomina como un lugar sagrado... ...en donde está la cultura ancestral... ...y en donde la gente lo puede visitar... ...de forma gratuita... ...de eh, martes a domingo en horario corrido... ...de 8 a 19 horas. Bueno, parte de las instalaciones un hermoso predio como ustedes pueden ver un hermoso lugar frente a la plaza principal de El Mollar. y además de esto también decirles que la entrada es libre y gratuita y también al final al fondo las instalaciones cuentan con el predio en realidad cuenta con eh, vestuarios y eh, instalaciones de, de sanitarios ahí está una vista panorámica de lo que es el Museo Arqueológico de los Menires en